Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, vamos a entrar de lleno en el estudio de otro tejido importante eh, dentro del cuerpo humano, ¿vale? Se trata de un tejido que está ampliamente distribuido por todo el organismo y también que es muy abundante. Se trata del tejido colectivo. Podemos definir este tejido como un conjunto de células que se encuentran inmersas en una matriz extracelular. Lo voy a poner así en mayúscula. ¿Vale? Matriz extracelular. ¿Vale? Esta matriz extracelular ¿vale? va a estar compuesta, voy a adelantarlo ya, por fibras ¿vale? Y también por sustancia fundamental. Ahí está. Bien, pues entonces vamos a pasar ya a ver cuáles son las características de este tejido conectivo. ¿De acuerdo? Bien. Y, bueno, pues una de las primeras características las podemos buscar en su función, ¿vale? una de las funciones que va a ser la de sostén ¿Vale? Y fortalecimiento de qué? Pues de otros tejidos corporales. ¿Vale? Bien, otra característica que va a presentar este tejido colectivo ¿vale? es que eh, bueno, pues todas estas células ¿de acuerdo? no van a estar eh, estrechamente unidas como pasaba con el tejido epitelial, ¿os acordáis? Bueno, pues aquí las células eh, bueno, pues están más distantes, están flotando en esa matriz extracelular. ¿vale? Por lo tanto, ponemos que las células no están... Estrechamente unidas. Vale. Otra de las características que, eh, que presenta este tejido conectivo vale, es que eh, está altamente vascularizado. Vale. Hay una alta vascularización. ¿Vale? Que también, eh, si vamos a recordar, si recordamos lo que pasaba con el tejido epitelial, veíamos que no estaba, que era un tejido avascular ¿vale? Bien, eh, a ver, va a haber otra característica, estoy pensando en otra característica, ¿vale? Y es otra característica que lo va a diferenciar de los tejidos epiteliales. Habíamos visto que el tejido epitelial iba a limitar espacios, ¿De O superficies. Entonces, bueno, pues, en este caso, el tejido conectivo, ¿vale? No limita ¿vale? superficies o no cubren espacios. Vale. Y, por último, podemos decir ¿vale? que... Eh, va a haber una gran diversidad de, que, de tejidos colectivos. ¿Vale? En los siguientes vídeos veremos eh, los distintos tipos de colectivos y vais a eh, realmente a quedar sorprendidos de la gran cantidad que podemos encontrar de tejidos colectivos y realmente qué estructuras que tenemos nosotros en el organismo son, dices tú, anda, ¿y esto es un tejido colectivo? Pues eso todo lo vamos a ver en los siguientes vídeos, ¿de acuerdo? Venga, pasamos entonces ya directamente a ver el próximo vídeo sobre tejido colectivo. Venga, hasta ahora.